Mm. Relinda la tormenta hey, relinda linda tus palabras relindas re linda la ciudad hey, relinda linda tu conciencia hey, re linda. È re lindo, oh, oh, oh. todo esto es re lindo, oh, oh. oh. Re lindo quel que dici, ciò que pensi ciò que fai. Re lindo no si dice, ma un da. È re lindo. Oh, oh, oh. Todo Es Re lindo, oh, oh, todo este es re lindo, oh. Re linda tu cadencia, cuando viene y va, re linda tu presencia, que se abrió acá, re linda tu amistad, que nació una vida atrás, no sé de dónde soy, pero decís que volverás. Re linda cuál que dici, cuál que e cuál que fai, re tus amici, es pura y tu igual. So forse dove sei No so dove andrai A nel tuo viso Ma quando tornerai Relinda la tormenta e Relinda Relinda tus palabras So relindas Relinda la ciudad e Relinda tu conciencia, es eh, re linda, re linda eres tú.